Bueno, el más absoluto respaldo y solidaridad con esa gran movilización por la educación pública superior que viene en deterioro permanente y ha acumulado, como lo ha dicho el sistema de universidades, un déficit superior a los 3 billones de pesos en funcionamiento y cerca de 15 billones de pesos en lo que tiene que ver con infraestructura. Así es que solidaridad y yo pienso ir a marchar mañana. Me quitaron plata a la educación para metérsela al Ministerio de Defensa, ahora con un nuevo coco que es nuestro vecino pueblo de Venezuela. Y la realidad es que eh, lo que estamos viendo es como una especie de reedición del guerrerismo en nuestro país cuando deberíamos estar en tránsito hacia la paz. Le doy un dato que muestra qué es lo que está pasando. Hoy en día se dedica 4.7 millones de pesos al año por cada estudiante en la universidad pública, que son apenas 600 mil, un gran déficit de cupos. Pero se gastan más de 12 millones de pesos un año para tener una persona presa en una cárcel, porque lo que se necesita es pasar los recursos de la guerra a la paz, y la paz se llama educación.